acá estamos en Cabañas Puerto Alto Delta, este paranesio en Villa Paranacito, entre ríos. Un lugar hermoso, arrancando a septiembre como siempre se llena de verde con el Así que bueno, venimos de una semanita de calor. El jueves una tormenta terrible y viernes mucho frío. Hoy frío. Así que bueno, vamos a intentar con las tararitas, pero no está tan fácil. Creo que estén muy activas, pero bueno, vamos a intentarlo. Igual estar acá ya es muy hermoso bueno el agradecimiento a Susana y a Roberto que siempre nos esperan vamos a ver después si después podemos mostrar con ellos y cuando te vamos mostrando un poco lo que es el lugar y vamos a intentar primero sacando unas mojarritas para carnada. bueno arrancamos buscando carnada, mojarritas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 Paranacito, Puerto todo Delta, en su arroyo propio, ahí atrás están las cabañas, muy cerquita, pues venía a pasar el día con la familia y pescar a todo más. Así que bueno, la primera de la temporada, abriendo la temporada de, de taruchas, está en septiembre, 10 de septiembre, así que bueno, vamos a la evolución.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 2 metros 13 de largo. Acción media de punta. 10, 25 libras. Portarril de grafito con acero inoxidable. Con gatillo. Es una caña para arril rotativo. Ideal para un bike casting pesado. Dos tramos, como pueden ver. Fíjense. Esto es netamente acción de punta. Me estoy levantando ahí rompete desgraciada, no te este rompete. Este... ni a <risa> caña con pasahilos de óxido de aluminio aptos para multifilamento todo empatillado con hilos importados y resina epoxi armada de origen 5 pasahilos más el puntero 6 5.900 pesos aquí inexistente a quemar 5.500 5.500 a los amigos del pescador TV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 se soluciona fácilmente y hay repuesto de todo. El aparejo que estamos usando, un plomito de 10 gramos, líder de acero, anzuelito 5-0, larga, carnando con la mujerita que estamos ya en la mañana. Y bueno, de fondo por ahora es tan dura la tarucha. bueno acá está la carnada que estamos usando con un mojarrero y un poquito de lombriz salen muy lindas mojarra en este arroyito Lo que es esto, son las 7 de la mañana ya está. dejamos la caña toda la noche este 11 de septiembre cabañas puertas autodéctricas a 15 metros de la cabaña estamos pescando para guías la primera temporada, 2022, inaugurando la temporada la despertamos 30 horas que pasaba y ya tenemos una. estaban 3 3 Espectacular, hermosa tarita muy muy linda, recién está saliendo del letargo y por ahora la pesca de fondo. Está muy fría el agua. Así que estamos tirando de fondo. Carnada, la misma mojarrita que pescamos acá y un trozo de bagre, amarillo. Y bueno, ya tenemos éxito, Así que bueno, ya vamos a sacar la sol y la devolvemos. Miren que linda. La primera de la temporada. Aquí en Pilla para Macitro, entre ríos, Vamos. Bueno, miren lo que son estos dormis. Acá para estar afuera se hace un asadito, espectacular el deck que tiene estos asientitos, te pones ahí a tomar unos mates para cuatro personas, mira que vista el río, gallita propia, Qué lujo, eh? villa Paranacito entre ríos, cabañas, puerto, alto, delta, queda hecha la invitación muy seca de Capital Federal.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 tablas para pesca y municiones venta mayorista al teléfono 54 31 71 03 whatsapp 11 67 25 2300 venta minorista en tu casa de pesca amiga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 Estamos iniciando la temporada de Calarira, el agua sí. muy fría, pero ya están picando. Sí, tienen pero... variadita, boguita, magre, carpa, dorado, han salido, sí, sí, sí. Así sí. que acá nomás tienen todo, para venir en familia, pescar, y bueno, muy buenos servicios, como siempre. Fabi, Así que Fabi, gracias también muy por bien. tu buen trato, siempre sí. a atender bien a la gente, la sí, verdad, muy bien. Sí, muy bien, muy bien. Y bueno, no quiero, dejar, no quiero nombrar ah, a todo Roberto. el equipo. Roberto obviamente, que siempre está, siempre. Gracias Roberto, como siempre, sí. ¿no? un amigo ya de varios años. Yo estaba haciendo cuenta, más o menos conocemos hace 5 o 6 años. Sí. Y la verdad que da gusto verlos todos, cada sí. vez que volvemos. ¿sí? Sí, sí, sí. Así que muchas gracias por todo. No, a ustedes. Bueno, gracias. Gracias.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 que pique algo ciento dice ah, ahí va. ¿Qué es lo que es esto, boludo? 11 kilos, 13 kilos Ok. Mirá. ¿Te estás filmando? Te estamos filmando. Bueno chicos, este es el carbón. acá con Nani. Con Nani, mirá. No, no. ¿Qué lo que es esto? ¿Eh, ranitado? Es siempre ranita, pero... ¡Y grande, papá! ¡Guau! ¿Qué lo que es esto? 13, bien, 14 kilos. ¡No la puedo levantar! Ven, el lomo, vení. Mira, Todo va, Ta, ta, ta, ta, <ríe> no, bueno, no, no, ahora va, ahora va, Ahí va. Ahí va. va? Ves, Evolution. Uah, carburón. Vamos a verlo. Vamos, Hola, Evolution. Vamos.